Mi proceso para elegir música es sumamente complicado. Eh, mentira, no. Hey guys. Buenos días, vamos a empezar el tiro porque hay varias preguntas rezagadas y ganan otras preguntas más para él. El... Oye, oh yeah, preguntaron a... Katherine Silva hace varias preguntas sobre Nueva York ¿Por cuántos días mínimo recomiendas estar en Nueva York para conocer todo lo típico? Creo que la medida exacta debería ser entre 8 y 14 días Creo que ahí cubriste las bases desde Times Square hasta Central Park ¿Compraste alguna entrada al museo previamente por internet en Chile o lo compraste todo allá? No lo compré allá, pero averigué acá e increíble toda la información que pudiste sacar por internet una pregunta que también me hizo Seba Marín, Fernanda López y junto con Caterina Silva es ¿Dónde me quedé y cuánto me costó? Mira, me quedé en Harlem, en la estación 125. El precio no nos salió tan barato porque lo hice muy cerca del viaje, pero en promedio está a 50 lucas la noche. ¿Qué cosas te faltaron por visitar y que valían la pena? Me faltó visitar el Parque Roosevelt. Me faltó caminar por el Upper West Side, el Village. faltó ir a Tom Restaurant como que sobró tiendas, Esto me sobraron tiendas, pero me faltó más ciudad. a Google la pregunta, ¿cuál es la mejor librería para comprar útiles? Mira Gubela, tengo un problema con, con decir que es la mejor, quiere decir que visité todas las librerías y ahí puedo tomar una decisión. Honestamente no fui a ninguna librería, pero la librería japonesa fue creo que una de las mejores, junto con Muji. ¿Cuál es el mejor lugar para comer papas fritas? Buena pregunta. Creo que el Shake Jack tiene las mejores papas fritas, lejos. Pompons Party nos pregunta y si nos tocó ver alguna rata en el metro. Vimos rata en el subway de Nueva York, que era el tremendo splinter que pasó. O alguna de las ardillas mutantes. No, no vimos ninguna ardilla gigante. Creo que se llaman mapaches. Seba Marín pregunta lo mejor y lo peor. De Nueva York. Lo peor de Nueva York, en realidad, hay muchos homeless. Como que los homeless que vimos allá, el 50% es porque tienen problemas mentales, algo que los se alienan de la sociedad. Y otros es que simplemente tuvieron que escapar de algo y no lo pueden lograr porque la ciudad es muy cara. Creo que ese nivel de vida, que es jugar el juego, la zorra si no... Puta, está ahí desemparado, eh, es rígido y lo mejor en realidad, a pesar de eso, es la gente y es súper atenta, no atenta de cortesía, sino que atenta a su mundo sabe lo que está pasando detrás, a su lado y al frente entonces la gente es espectacular Max pregunta ¿Cómo lo hago para buscar inspiración para tener un tema diferente en cada blog en realidad, Max, eso me preocupa bastante en todos los capítulos y no sé dónde está termino sacando idea. En verdad todavía no descubro de dónde saco todas la idea. María José Morales pregunta, ¿leo cómics? Sí, María José, leo cómics, pero no regularmente. Y amigo Metalón y Rot son los que me guían por el camino de los cómics. Y hoy día estoy leyendo Un Mundo Fantasmal o Boss World. Está súper bueno. Y si prefiero el invierno o el verano. Este clima me desfavorece mucho, me encanta el invierno En Nico Blog pregunta ¿Cómo elijo la música de cada capítulo? Se lo dijo antes o después de ordenar los clips hmm. Elegí el género el Hip Hop Beats porque puta me gusta como suena Tiene marcados bombos y cajas fuertes donde yo puedo hacer los cortes Camila C me pregunta ¿Cómo lo hago yo para diferenciar de lo importante, de lo urgente? Ese es el santo ojalá pudiéramos encontrar. ojalá tuviera una respuesta de eso. Creo que esto para un, pa un blog entero. Cata Padilla hace una muy buena pregunta que tiene que ver con las elecciones presidenciales. Y mi pregunta, ¿por quién voy a votar? Creo que esa pregunta la vamos a dejar para otro episodio. Saludos para Felicia Morales que está de vacaciones, a Isidora Morales, a Lucas Tapia, a Andrey Bagache, a Natalia Yáñez y a los que dejan sus comentarios y preguntas. Como las preguntas estuvieron cargadas en Nueva York, creo que es súper adecuado mostrarles lo siguiente. La típica guía de una ciudad, y siempre me traigo la típica guía de una ciudad que visito. Esta no la compré, pero son revueltos. También gracias. Otra de robertas. Gracias también. compré tapitas para la cámara, porque... Tenía como un montón y las perdí. Esta está nueva, es de la que estoy usando ahora. Esto lo encontré en una farmacia. Tenía que traer. Este lo vi en el aeropuerto y me caía. Me dijeron que es un bolillo. Este lo escuché, pero tenía que traerme la hard copy. Este libro me está cambiando la vida. Da poco. Lo caché solamente por esto, era. Por eso. Esto me la dieron en la tienda de lapiceros, donde no me compré ninguna lapicera. Me compré este estuche en donde sí me compré una pluma. Me compré esta revista porque siempre le a ese vlog. Me compré este libro porque estoy suscrito a su newsletter. Y, y me compré su un nuevo libro también, porque estoy suscrito a su newsletter. Me compré el Altoid porque. ¿Cómo? qué cajaba para acá. Me compré una cámara para el streaming de los jueves. No veo súper bonitos. Me compré otro GorillaPod porque el otro se averió. Y ya ahora tengo dos compré un poco de cera para impermeabilizar los pantalones que compré de al rayo. y este es el mejor libro que pude comprar lo demás que me compré fue ropa y eso es todo lo que compré no en York. No pude editar hoy día. Cambiaron los planes y no pude editar hoy día. Qué pinta.